Si usted es empleado estatal y quiere realizar la afiliación de su esposa, esposo, concubina o concubino, deberá completar el formulario de declaración jurada, el cual lo puede descargar desde nuestra página web o conseguir en la delegación más cercana. Al mismo, deberá adjuntar la siguiente documentación. Certificado de convivencia y residencia policial del grupo familiar. Fotocopia de DNI. Fotocopia de acta de matrimonio. Actualizado. Información sumaria. Constancia de ANSES. Con esta documentación deberá concurrir a la delegación más cercana y solicitar turno para la revisión médica, odontológica y servicio social en división afiliaciones en los horarios de 16 a 19 horas. Cualquier duda puede consultar llamando a nuestro call center o desde el formulario de consultas de nuestra web. Tu salud es nuestra prioridad. Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión. Paz y Trabajo.